A ver los eh, los americanos miramos ese proceso de un modo distinto a cómo lo hizo Europa, en este caso España eh, y Portugal. Eh, Está muy influido, por, en cierto sentido, eh, o en mucho sentido, por una obra que fue muy significativa en su momento, que fue la obra del padre Bartolomé de las Casas, eh, Histórica Destrucción eh, de las Indias. Ese, ese texto impactó mucho eh, en, un, en una literatura del siglo XIX, ...especialmente en el momento en que se producía en América la independencia, y los americanos nos apartábamos de España. Entonces, eh, en el mundo inglés especialmente, eh, esa obra fue muy significativa con la, el desprestigio de la conquista... Entonces, eh, esa imagen ha sido difícil, eh, ¿verdad? Eh, sacarla, no por, para evitar la mención a las crueldades que toda conquista ha habido en, el, en la historia de Occidente, pero nos eh, ha sido un tanto difícil y, y todavía está en el imaginario esta idea de que en realidad eh, fue todo un estropicio eh, la conquista, ¿verdad? y la eh, quien no tuvo finalmente un buen resultado eh, y eso creo yo eh, en el siglo XX eh, se ha transformado eh, a ver, a finales, primero a finales del siglo XIX con la, el afrancesamiento de la sociedad americana Francia apareció como la nación a imitar es una nación laica, ¿verdad? ojalá alejada del cristianismo, de eh, una nación con los valores de la democracia y no de la monarquía, en fin, ¿verdad? Eh, esa, esa imagen en el siglo XX la cambió Estados Unidos. La, la, entonces, todos esos cambios, quiero decir, ¿verdad? han influido en la manera en cómo se ve la formación de la sociedad americana, que fue una sociedad mestiza, con las distintas variables en el caso de la sociedad en la que yo vengo el mestizaje fue más bien blanqueado ¿verdad? Eh, entonces tenemos una cierta apariencia caucásica eh, entonces eso también ha influido con todas estas ideas eh, de cómo la formación de la sociedad americana ha sido producto de una conquista y un mestizaje biológico y, y cultural nada fácil de resolver porque todavía está en el imaginario esta idea de que como digo los españoles para decirlo en una sola frase verdad mire nos conquistó la la, eh, la nación más retrasada de Europa y por eso somos lo que somos ah sí desde Chile tiene una un una sensibilidad con, con este viaje. Eh, el estrecho que lleva su nombre eh, no, nos toca directamente. Eh, se ha tratado de, de, de publicitar esta, esta celebración, aunque todavía en, eh, yo percibo que en la sociedad chilena no, no está muy presente eso. Hay, cuando uno lo menciona, eh, resulta una curiosidad que van eh, los 500 años ¿verdad? del paso de, de Magallanes por, por el sur. Eh, pero esto, como pasó de un modo distinto el, el 92, con la conmemoración de los 500 años del descubrimiento, esta, este tema vuelve a reflotar estas odiosidades culturales eh, porque aparece siempre eh, un español allí eh, que, que nos viene a quitar un poco la civilización a la que podríamos haber llegado si no hubiesen conquistado los ingleses o los franceses, en fin eh, está en el imaginario eso eh, eh, la sociedad chilena al menos puedo hablar de ella eh, conozco menos otras, otras sociedades eh, el conflicto entre civilización y barbarie está todavía muy presente y como eh, el gobierno chileno no, los gobiernos en realidad eh, desde nuestra democracia eh, como Estado-Nación no hemos resuelto bien el problema con los indígenas nuestro problema está todavía ahí tratando de resolverse eh, lo que ocurrió en, en Chile y por eso digo que tiene relación con, con el tema de, de eh, la circunnavegación por Magallanes, el paso por Magallanes porque vuelve a reflotar entonces la relación de nosotros los chilenos con los indígenas pero normalmente los chilenos sacamos, como dice el refrán, sacamos las castañas con la mano del gato. Es decir, no enfrentamos nosotros el tema de que no hemos sabido tener una buena relación con los indígenas y entonces lanzamos las culpas contra España. Bueno, es un paso nada más el tema de Magallanes, pero quedó el nombre del estrecho. A ver, eh, cambios entre eh, la sociedad eh, de los colonos y de las sociedades indígenas, ¿verdad? Sería el... A ver, mira, eh, puedo responder eh, quizás un poco parceladamente, llevado al tema... Chileno, que creo que a diferencia de otros lugares de América en que está esto relativamente resuelto, relativamente digo, eh, porque en el caso de, de Chile está todavía muy candente el problema de los colonos, que son en realidad los emigrantes europeos que llegaron en el siglo XIX con la creación del Estado chileno los, para diferenciarlo de la época colonial española en que los españoles en el caso de Chile se relacionaron con unas poblaciones del centro del país eran pocas eh, y la, la mayor parte de la población indígena estaba de la región donde yo vivo del río Bio, Bio es un nombre indígena Allí estaba la frontera, de ahí hacia el sur, eh, la Araucanía, ¿sí? así todavía se llama, eh, los españoles no entraron. Fue el, el Estado chileno el que entró a finales del siglo y como estaba el paradigma de la civilización y la barbarie, entonces para, para poder civilizar esa zona se invitó a alemanes, franceses, especialmente alemanes, ¿sí? pero fueron, en general, eh, españoles, alemanes, franceses, muchos, que llegaron a esa zona porque los líderes del, del estado-nación recientemente creado pensaban que, en realidad, había que, había que civilizar de, de ese modo. Entonces, esos son, los, en realidad, los colonos que eh, tuvieron mala relación con los indígenas, eh, en realidad todo esto se puede explicar eh, desde el punto de vista de que los europeos llegaron a una zona que ellos consideraban deshabitada porque eran este, eh, eh, regiones muy boscosas eh, que los, eh, los araucanos, los, nuestros mapuches eh, no ocupaban a la manera occidental sino que eran comunidades que vivían tomando los frutos eh, de los árboles, en fin y de, eh, con, con sus animales entonces tenían una manera de relacionarse con la naturaleza de un modo que no tenía que ver con la propiedad privada y eso ocasionó que los, el Estado chileno les entregara tierras que juzgaban deshabitadas y que siempre quedó ese rescoldo de odiosidad y que en este último tiempo en estos últimos 30 años diría yo eh, las protestas indígenas han puesto eh, en el papel el tema de bueno eh, aquí nos robaron las tierras y, y por lo tanto el estado chileno tiene que hacerse cargo en devolvernos las tierras y eso se ha hecho de a poco pero todavía queda la idea de que esas tierras que se les devuelven a las comunidades como un régimen comunitario, no son explotadas de la manera como lo haría una persona occidental eh, que le sacaría más rendimiento a, a esa, esa tierra. Entonces todavía queda esa diferencia, ¿verdad? Los, los mapuches consideran de que ellos viven bien, no haciéndose ricos, eh, ni, ni previendo tener tantos recursos en, eh, para vivir 100 años, sino para, con, con, con otros valores. Eh, todo esto en realidad es bastante más matizado de lo que yo puedo decir aquí, ¿verdad? Pero eh, está, hay tensiones todavía en nuestra sociedad entre los colonos y las, y las poblaciones indígenas que son relativamente pocas. Mm. Eh, es, es curioso pero porque en una población de 17 millones de habitantes que somos nosotros los indígenas son alrededor de medio millón eh, probablemente y eso es, estoy extendiendo a todo el, el territorio, son pequeñas comunidades pero que en el caso de la Araucanía eh, las reivindicaciones eh, han sido eh, violentas las empresas madereras han sufrido la quema de, su, de los bosques y, y de, la, del, de las maquinarias con el ánimo de re, reivindicar que esas tierras productivas les pertenecen. Eh, vamos avanzando en llegar a un, a un acuerdo, pero no ha sido fácil.